¿Fingir? Sí, sí, que... que estoy bien. Pero no estás bien, estás enfermo. No, y vamos a no, regresar. no, oh, Hilary, escucha, escúchame. ¿Me quieres? ¿Qué? Dímelo. Sé que es difícil, lo siento. Dímelo. Dímelo. Esto no está me. Está bien, está bien, está bien. No regresaré. No pienso regresar. Sí, te mentí. No había acabado la quimioterapia. ¿Qué? Shh, shh. que hacerlo, me estaba matando, tú lo viste, por eso te elegí a ti, no solo para que me acompañaras, sino para estar contigo, pasará lo que pasara, pasará lo que pasara, pasará lo que pasara. No. Shh, sh, sh, sh. quédate para siempre, o lo que sea, pero basta de hospitales, basta de tratamientos, basta. Ya he tenido suficiente, Hilary. Diez años son suficientes. Esto no es vida. Necesito vivir. Tener una vida contigo. ¿Qué? Si me quieres, me ayudarás. ¿Pero qué? Deja que ocurra. Sencillamente deja que ocurra. ¿Morir? No. ¿Quieres que te ayude a suicidarte? No, no. ¿Cuándo lo decidiste? Lo decidiste sin consultarme. Y luego quieres que te diga... ¿Quieres que... quieres que te diga que te quiero? Y podrías decir, estupendo, puedo morirme tranquilo. Hillary. Y me dejaste creer que teníamos... Que yo formaba parte de algo real por primera vez en mi vida y todo este maldito rollo era una mentira. No, Hillary. Yo también lo creí. Creí que tal vez no volvería a recaer Creí que tú podrías... ¿Qué? ¿Qué si yo podría qué? ¿Tienes alguna idea de lo que significa esto para mí? ¿Sabes? Cada día Cada jodido día me despierto para ver si sigues vivo Quiero ver si comes, si cagas y si tú sabías que volverías a ponerte enfermo y no me lo dijiste, ¿cómo ibas a verlo yo? Porque no soy enfermera? Pues no lo soy. ¿Crees que no siento nada porque soy una ignorante? Pues que te jodan porque tengo sentimientos y no puedo quedarme mirando